Estimados estudiantes, bienvenidos a este tutorial sobre cómo ingresar a Teams desde la plataforma Blackboard. Para comenzar, vamos a ubicar la sesión sincrónica a la que se desean conectar. En este caso, la sesión se encuentra en el primer módulo, en la carpeta sesiones sincrónicas del primer módulo. Ustedes van a encontrar un enlace con un icono como el siguiente, es un eslabón de cadena con la información sobre la reunión. Sin embargo, por favor, tengan en cuenta que si les aparece un candado como lo estamos viendo en este momento, quiere decir que ustedes todavía no pueden ingresar a la reunión. ¿Cuándo podemos ingresar? Al hacer clic sobre el texto que les aparece, les va a dar los datos de fecha y hora de cuándo ingresar. Bien, ahora vamos a ver cómo ingresar a la sala una vez ya se han habilitado las fechas y horas para acceder a la sesión sincrónica. Te recomiendo antes hacer login en tu cuenta de Outlook con el correo institucional. Vamos a ir al módulo. De nuevo entro a la carpeta y como vemos ahora ya no tengo ninguna condición de entrada. Simplemente puedo hacer clic en el título. Me abrirá una nueva pestaña donde me dice cómo quiero entrar a la sala. Tenemos tres opciones. Eh, por un lado, si tú nunca has utilizado Teams, puedes aquí descargarlo, ya sea para Windows o para Mac. También puedes conectarte a través del explorador o abriendo la aplicación de Teams, si ya está descargada previamente. Voy a escoger aquí, Abrir Microsoft Teams. Voy a dejarla aquí un momento. Y también voy a ingresar a través del explorador. Como te dije anteriormente, es importante ya haberte logueado. Entonces, aquí yo ya me puedo conectar. Voy a encontrar que tengo para activar y desactivar mi micrófono y mi cámara. Le va a decir, Unirse ahora. Por otro lado, voy a volver a mi aplicación de escritorio y también encuentro las opciones. Eh, tengo la opción de encender o apagar la cámara, activar o desactivar el audio y le voy a decir unirse ahora. En este caso, en mi aplicación de escritorio sale el siguiente anuncio. Algún participante de la reunión debería permitirle entrar pronto. ¿Por qué pasa esto? es porque mi sesión de Teams de escritorio está registrada con una cuenta de correo diferente al de la institución. Por tanto, no me va a permitir ingresar a la sala hasta que el docente valide quién soy y me permita la entrada. Voy a pasar a mi sesión de navegador y efectivamente acá me está preguntando que un usuario quiere conectarse y como este en este caso yo estoy entrando como el docente en esta, en esta sesión de explorador, entonces tengo el privilegio para decir admitir o no admitir. Aquí le voy a decir admitir. Si veo a los participantes, yo aparezco como el organizador y tengo un asistente y que además es externo a la organización, esto es el estudiante con el que yo me conecté a través de mi sesión de escritorio. En mi caso, como docente, suspendí algunos privilegios del estudiante, por eso aquí nos dice que soy un asistente y que no podré compartir contenidos. Si voy a ver mi lista de participantes, encuentro al docente y estoy aquí como asistente.